Nosotros hace ya nueve años nos reunimos al menos una vez al, a, por mes con gente que tiene diabetes. El objetivo es acercar al estudiante del tercer año a la realidad. ¿Qué quiere decir? Tiene la posibilidad en estos talleres, que son de extensión, eh, de contactarse antes que en la práctica habitual de la licenciatura con personas que tienen un problema de salud. A través de los años hemos intentado diferentes modalidades. Hubieron veces donde los estudiantes eh, presentaban algún tema generalmente relacionado con la alimentación dado que la alimentación en el tratamiento de la diabetes es uno de los pilares fundamentales. Y luego los de participantes, o sea, personas con diabetes, eh, tenían la chance de hacer preguntas y el estudiante poder explayarse un poco más. Eh, desde el 2006, además, venimos participando en la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre, con actividades que se dieron dentro del ámbito de la facultad, así como también fuera de él, en la ciudad de Gualeguaychú. Ah, en esas ocasiones los estudiantes han tenido una participación realmente magnífica porque han creado eh, diferentes eh, juegos, eh, han creado diferentes platos que eran adecuados para este tipo de enfermedad, eh, han aprendido a medir eh, la glucemia con los glucómetros, han tomado la presión y han puesto en práctica los conocimientos de no solo la fisiopatología, sino de una materia más del tercer año que es la evaluación del estado nutricional. Tuvimos que indagar sobre lo que consumía a diario, claro, todo lo que lo que lo que comía y bueno, la actividad diaria que realizaba, si hacía actividad física. Ellos vinieron acá justamente al encuentro que hay de diabetes. Y nos repartimos en varios grupos, eh, nos tocó una persona cada, cada dos estudiantes eh, y así fue como fuimos este, preguntándole sobre lo que comía, eh, cómo, cómo manejaba la, la diabetes y si tenía alguna otra enfermedad. El, el nutricionista no es la persona que medica pero sí es súper importante su tarea en conjunto con el médico. El médico debe saber derivar al nutricionista dándole todos los datos de ese paciente y a partir de ahí el nutricionista también debe elaborar una historia clínica anotando lo que acaba de decir Shelley, que es sus antecedentes, en qué momento comenzó la patología, si toma medicación, qué tipo de medicación, donde el nutricionista en su carrera aprende las diferentes formas de tratar a una patología y cómo la medicación que fue indicada por el médico pudiera, tal vez, influir de acuerdo a la alimentación que él le vaya a indicar.